Buenos días, soy Andrés Aguirre. Tengo una entrevista con el señor gerente. Me citó hoy a las 8. Pase, señor. Tome asiento mientras lo anuncio con el gerente. Muchas gracias. Señor Aguirre, el gerente de la empresa lo está esperando. Siga, por favor. Gracias, señorita.